Zapier y Pinterest, todo conectado y todavía incluso funciona. Sí, sí, sí. Y básicamente es, eh, yo puedo crear cuentas en Instagram las que quiera. O sea, te tienes un correo y te creas una cuenta de Instagram y siempre tienes el típico problema de joder cómo traigo gente aquí. Entonces y tienes que sobre todo publicar fotos y demás y es que y demás. Entonces en Zapier descubrí que puedes conectar Pinterest cuentas que son de otras personas, por ejemplo un tema montaña. Y hay gente que le gusta la montaña y publica sus fotos y demás en Pinterest. Entonces, cada vez que alguien publicaba con el hashtag, por ejemplo, montaña, monte o lo que sea, esa foto viajaba a través de Zapier y va a la cuenta de Instagram. Entonces, tenía un montón de cuentas por diferentes como topics, digamos. Bueno. Sí, sí, sí. Y tenía un montón de cuentas y en otros proyectos las utilizaba dependiendo del topic que tenía. Claro, Twitter, tío.